Hola a todos, bienvenidos a una nueva biblioteca Cuarto Mundo. Eh, hoy vamos a hablar de Akira, eh, el, el gran manga conocido de Katsuhiro Tomo en su llamada edición original. ¿no? Por muchos años no tuvimos acceso a una edición así, sino que las ediciones a color y despejadas, muy alterada ¿No? Y solo recientemente, de hecho Norma acaba de publicar el sexto tomo eh, Pues tenemos esta edición, así que eh, tenemos muchas opciones para elegir Lo cual es toda una novedad Así que vamos a revisarles, tenemos aquí La Panini manga de México, Omnipres de Argentina Y la Norma de España Ya, como verán, son muy parecidas Tienen eh, el mismo tamaño casi equivalente eh, Las tres son eh, esta rústica con solapas, ¿no? con sobrecubierta Pero vamos viendo de inmediato algunas diferencias como verán en el lomo, eh, ya eh, Norma es la única que gira hacia el lado derecho en el sentido horario Mientras las otras giran hacia el sentido contrario y OmniPress no pone el número 1 Ya dice 6 en manga eh, Además, cada tomo de Akira tiene un color característico, ¿no? El primero es el amarillo y eh, los bordes de las páginas lo, lo reflejan En el caso de Omni es la única que no hace eh, este, este color, ¿no? Eh, lo pone el borde blanco como cualquier cómic normal mientras que norma tiene este amarillo bien intenso y para mí un poquito más claro ya eh, si sí, ahora eh, revisamos los tomos también un poco eh, norma vemos que es un tomo eh, donde podemos ojear sin ningún problema ya eh, Mientras que en Panini tenemos un, poquito, un poco mayor de dificultad en este sentido No podemos eh, mantenerlo abierto tan fácilmente ¿no? Se nos cierra, hay que sujetarlo, no es que no se pueda ver bien Sino que hay que tenerlo más firme, no, no lo podemos dejar abierto en, en la mesa Porque se nos va a cerrar, ¿no? Eh, mientras que con OVNI, es eh, parecido a la ¿no? ¿no? tenemos ningún problema en abrir nuestro tomo y poder ojear el blanca eh, vamos a sacar las sobrecubierta. ahora Ya, porque las quería sacar un poco para mostrar de nuevo el, el diseño interior Que sigue siendo igual en los tres Pero aquí se va a notar un poco más que no son exactamente el mismo tamaño eh, Y vemos que Omni es ligeramente más bajito, ¿no? Más bajito que Panini y que Norma Y un poquito más delgado Son la misma cantidad de páginas, ¿no? Estos cada uno tiene los tomos equivalentes, pero en... Omni es más delgado. Eh, también vemos una ligera diferencia en las tapas, ¿no? Eh, esta es la edición de Panini. Vemos que es eh, muy blandita. Y además, eh, todos tienen este dibujo al inicio. Eh, tanto Panini como Omni vemos que la hoja eh, del dibujo está pegada al cartón. ¿no? Si ahora vamos con... Eh, vamos acá con Norma. Vemos que está pegado, ¿no? Está impreso directamente en el cartón. Es un cartón bastante más duro. Ya. Finalmente, aquí vamos con el ovni También vemos que está pegada la hoja eh, al cartón Es un cartoncito, una tapa un poco más dura que la de Panini eh, Pero no tanto como la de Norma ¿ya? Eh, ya terminando esto, la revisión por fuera Voy a poner de vuelta la sobrecubierta y vamos a revisar algunas diferencias interiores Ya, vamos ahora a ojear un poco ahora las primeras páginas ya, eh, vamos a partir con Norma Ya, no, no, no voy a ojearlas todas, ¿no? Hay bastantes diferencias, pero quiero recalcarle algunas eh, importantes. Todos los tomos tienen estas primeras imágenes en cuché, ¿no? Se, nos cambia ligeramente el rotulado Ya, pero lo que quiero que se fijen es en, en este caso, en las onomatopeyas, ¿no? Vamos a partir con esa diferencia. Eh, norma Tra eh, traduce la onomado muy pequeñita junto a la original japonés los tres tomos son en ese sentido muy parecido en que eh, no alteran la onomado como puede pasar en otros mangas ya eh, mantienen eh, la onomado en japonés y está traducido muy pequeñito en un sonido eh, occidental ¿no? en este caso de las motos suena "rom", no, suena una frase. ya son sonidos que son fácilmente reconocibles sí, porque le hago eh, es fácil el sonido porque podemos ver que no es así en todos los los tomo, ¿ya? Eh, si ahora pasamos eh, a Panini, ¿ya? Vemos que tiene una solución muy similar, ¿ya? Eh, eh, tiene la traducción muy pequeñita, ¿ya? De, de los Automotor Bellas, pero aquí los sonidos son menos intuitivos, ¿no? En el caso de las motos dice eh, Doru o Doruru, ¿ya? Eh, o acá el sonido metálico dice Gata, en el otro decía Clank, ¿no? Eh, me, lo que me parece que hizo Panini es poner cómo suena eh, eh, esta onomatopeya japonesa, ¿no? No, no traduce un sonido occidental, ¿ya? Eh, pero es muy similar las dos soluciones, ¿no? De todas maneras se entiende eh, el ruido. O un nivel más distinto, ¿no? Vamos pasamos nuevo a esta página rápidamente de Fuché. Vamos a ver que las onomatopeyas están muy grandes, ¿no? Eh, son más invasivas, tienen un sonido similar al de, al de Norma, ¿no? Como más occidental. Eh, pero invaden la viñeta A mí me gusta, personalmente me gusta esta solución eh, Porque se nota más la intensidad de la viñeta Pero la ve, altera más eh, el dibujo ¿no? La, la onomatopeya tiene su, su peso acá en el dibujo Y aquí Omni eh, está alterando un poco esa, esa disposición ¿ya? Eh, Entonces eso, es distinto Alguno puede gustarle, alguno no A mí la verdad me gusta bastante Pero alguno puede sentir que le altera eh, un poco el dibujo ¿Ya? Eso como una diferencia las o no, eh, Ahora vamos a pasar a otra diferencia que Marqué un par de páginas al respecto Que es eh, la traducción de los carteles de fondo ¿Ya? O distintas eh, notaciones que pasan de fondo En este caso, por ejemplo, estoy con OVNI eh, Tenemos todos estos carteles, todos los traduce eh, como nota al pie de página ¿No? Aquí tenemos ¿no? el bar, la rugilla, las notas al, al costado del edificio Incluso nos traduce películas y otras cosas que no podrían tener mayor importancia todo está traducido por Omni, es la única que es tan completo. De hecho, aquí marqué otra de un diario ya eh, donde Omni traduce todo, todo, traduce todos los grafitis, todo lo que pasa de fondo. Ya Es muy completo, incluso traduce aquí un insulto en la tarima del profesor. Es la más completa Omni en ese sentido, ¿no? no nos perdemos ningún detalle con Omni. Si vamos a Panini, eh, a las mismas páginas, tenemos algo eh, parecido. Pero, con muchas si se dan cuenta, no traduce todo lo que pasa ¿ya? Nos traduce solamente en este caso, por ejemplo, el nombre del bar ¿ya? Que es lo más importante para la historia ¿ya? Y si vamos a la página del diario eh, Nos traduce solo lo más importante, ¿no? es una traducción muy pequeñita comparada con Omni eh, Solo el titular Y aquí no nos traduce el, el graffiti, no, ni todo lo que va a ser de fondo ¿ya? Es Solamente nos traduce lo más importante Norma es la más distinta Porque eh, para traducir eh, también elige lo más importante, ¿no? No nos traduce todo, pero lo traduce en la misma viñeta ¿Ya? Si se dan cuenta aquí eh, Tenemos el jaruquilla ¿no? Lo, nos traduce lo que pasa en La... ¿Cómo se llama? En el en la calle, y si vamos a la página del diario, de nuevo, no está traducido los grafitis, pero sí eh, el nombre de la escuela, y el diario, por ejemplo, lo tradujo completo, ¿no? Limpió el dibujo y lo tradujo y así en todas partes donde hay letreros que son importantes para la historia, o textos que son importantes, que están de fondo, los traduce Norma, pero no todos, ¿ya? Eh, solo algunos, entonces esa es la, diferen la diferencia, ¿ya? Eh, eso con respecto a esa edición. Eh, lo otro, lo último que quería hablarles es la traducción. Eh, no les voy a mostrar páginas directas directamente aquí, sino que les voy a proyectar. Eh, eh, en Norma es la que tiene más modismo, ¿ya? A los que les preocupa ese tema. Ya siento que la traducción está muy correcta, muy intensa, como que se nota bien lo, lo que está pasando. Son frases muy naturales, está muy bien traducida, pero con mucha eh, eh, mucho modismo, ¿ya? Entonces ¿a alguien le puede mostrar eso. Omnipress. Eh, es argentino, que de repente algunos eh, mangas argentinos tienen harto modismo, pero es muy reducido, modismo. prácticamente no tiene es donde yo leí ya, unos muy pequeños eh, y una traducción muy completa ¿ya? Panini lo que tiene es que tiene unos pocos modismos metidos por ahí, ahí les voy a proyectar algunos eh, pero es muy simple, ¿no? Eh, en comparación a lo que hace Norma y sobre todo comparado con Omni que, que es mucha más palabra sus textos son muy breves, ¿no? son textos muy pequeños, breves ¿Ya? Eh, entonces esa es la principal diferencia eh, de traducción ¿ya? Eh, Eso no, Lo, fuera de, de eso, son muy parecidos ¿ya? Eh, De hecho, si comparamos eh, el color de hoja Tal vez Vanini sea un poco más oscuro Comparado por ejemplo con Norma Son diferencias menores ¿ya? Son todos muy similares ¿ya? La, Como les contaba, está el tema de, de, de la calidad de, la, de las tapas Cosas así, pero son muy parecidos eh, son muy buenas ediciones para las que la puedan conseguir Espero que estas eh, esta indicaciones que le marqué diferencias les ayuden a decidir Y voy a hacer un segundo video, ¿ya? Eh, comparando con las ediciones a color ¿no? eh, Sobre todo la, la de Norma y también otras eh, más antiguas ¿ya? Entonces atentos para Biblioteca Cuarto Mundo porque eso es, nos da para todo un tema aparte al respecto ¿ya? Y tal vez también ojemos un poquito de la Kira Club, que es muy interesante eh, así que eso, como resumen les dejo ahora una tablita ahí para que aprecien las diferencias como resumen del vídeo. Eh, espero que eso lo haya ayudado. Cuanto precio, en general aquí en Chile, eh, Norma es la que veo más barata, pero realmente pueden encontrar ofertas de Panini o, o según su proveedor. Así que eh, espero que estas diferencias les ayuden a, a elegir el que más les guste. Y como siempre, invitados a pasar a la biblioteca más cuarto mundo y a nuestra página web donde también tenemos una reseña de Akira para que la ley ya que aquí solo me dediqué a las decisiones. Eso es todo y nos vemos próximamente.